Hola, buenas tardes a todos. Bueno, os damos la bienvenida a esta sesión de facilitación del NUC de calidad de los recursos educativos de la parte de introducción del primero de una serie. Y bueno, como todos sabréis, o casi todos, este NUC lo ha diseñado el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Y bueno, yo soy Elena del Olmo, la facilitadora de este, de este NUC. Eh, la que os ha estado contestando las dudas en el espacio de ayuda, que de momento es el, el principal intercambio que hemos tenido y la que os ha estado dando a favoritos en, en Twitter también. Y bueno, en primer lugar eh, quería presentaros a, a Ana Fernández Pampillón, que fue quien, quien coordinó el grupo de trabajo que, que diseñó la, la norma UNE, que, de, la que va, de la que va este NUC. Y bueno, le cedo la palabra por si quiere saludaros. Nada, saludaros a todos, bienvenidos, encantada de estar aquí con vosotros y en, en todo lo que pueda ayudaros. Eh, yo soy profesora en la Complutense y pues eso, tuve la mmm, fortuna ¿no? de poder coordinar el grupo de trabajo el GT12 de la Asociación Española de Normalización, es el grupo de trabajo que se encarga del estudio de la calidad de los materiales educativos digitales y fue un grupo que se fundó, que comenzó en el año 2013. Estuvimos trabajando del 2013 al 2017, que salió la primera norma y en el 2020 salió la siguiente versión y continuamos trabajando. O sea que, bueno, es un grupo ya con una unos ciertos años. Muchas gracias, Ana. Y bueno, me presento yo un poquito también. Yo soy profesora de secundaria de lengua y también soy profesora asociada en la Complutense. Y bueno, quería comenzar esta, esta sesión de facilitación mmm, haciendo referencia, bueno, la primera edición de este NUC, recuerdo que fue justamente justamente en un momento tan complicado como el inicio de de esta pandemia tan horrible a la que, a la que nos enfrentamos en el 2020 y, bueno, <ríe> y la que siguió bastante tiempo y quería hacer referencia a ella pues, como un, un grandísimo motivador que tuvimos todos para la digitalización de, de nuestra actividad docente. ¿no? El, el mayorcísimo motivador fue el peor confinamiento de, de marzo en el que todos los profes nos tuvimos que, que quedar en casita, pero bueno, también Todas estas situaciones sucesivas, cuando teníamos que planificar pues, las ausencias de un grupo durante varias semanas por, por su confinamiento, de solamente algunos de los alumnos, bueno, eso, eso fue en secundaria, pero en la universidad tuvimos una variedad también bastante grande porque llegamos incluso a, a tener que dar clases presenciales a la vez retransmitiendo para los alumnos que tenían que estar en casa, bueno, una variedad y una complejidad muy grande. Pero todavía más grande fue el, el esfuerzo que, que hicimos todos. Y quería hablar de esta situación porque, bueno, si de aquello sacamos algunas cosas buenas, pues una de ellas fue que, que a la fuerza nos tuvimos que, que atrever a innovar con nuestros materiales, con nuestros materiales educativos, sobre todo con los, con los digitales, tanto con los que creábamos nosotros ¿no? como con los que seleccionábamos de los que otras personas ofrecen públicamente con toda su generosidad en Internet. En cualquiera de estos dos casos tanto si creábamos nosotros los, los materiales como si los seleccionábamos, pues nos, nos habría venido bien tener una manera objetiva de medir la calidad de estos. Porque bueno, quedó claro y que, ya quedaba claro desde hace años que los profesores siempre estamos en primera línea y respondemos bien ante una emergencia, pero jo, necesitamos también un apoyo para hacerlo bien, para rentabilizar ese gran esfuerzo de seleccionar materiales nuevos, de acomodarnos a las situaciones, pues bueno, eh, para eso venía un poco, viene un poco, que ya venía de largo, esta norma de calidad ¿vale? sobre la que trata, trata el NUC, cuyo objetivo es, en último término, facilitarnos la vida. Nos puede parecer un trámite más, un papelillo más ¿no? que tenemos que rellenar, estamos un poco cansados a veces, pero en realidad no lleva tanto tiempo utilizarla. Tenemos incluso una versión simplificada, que es la que os ofrecemos en, en este NUC, para que valoréis pues, un recurso. Y el coste-valor de esta versión simplificada es muy atractivo para, para nosotros. Eh, no sé si Ana quiere comentar algo sobre, sobre esta versión. Eh, sí, vamos, básicamente deciros que efectivamente es una versión en abierto porque, como sabéis, las normas... Eh, tienen, son normas de pago, eh, bueno, pues esa es la manera, digamos, de también eh, financiar la, la, el trabajo, ¿verdad?, que se hace en la Asociación Española. No son normas muy caras. Esta norma, quiero recordar que son, pues, 120 euros, quiero decir que comprarlo en una institución, pues, en fin, es, es una cosa relativamente accesible. Yo, ahí sí que, si me permitís... Eh, sí, lo recomendaría por una razón, porque la norma no solamente tiene esto con lo que estamos trabajando, que es este formulario, ¿verdad? Este check-in de criterios, cumplo, no cumplo, sino que tiene otra, otro material que ayuda mucho a formarnos en cómo crear materiales educativos digitales. Que, bueno, sabemos ya con la experiencia que tenemos de todos estos años que no, es, no se trata de coger los materiales, digamos, en papel que tenemos y digitalizarlos, eh, sino que hay algo más, puesto que aprendemos diferente en entornos digitales que en los entornos físicos presenciales. Utilizamos muchos más sentidos, que nos hablará ahora Elena, entonces al hacerlo de manera diferente también la construcción de los materiales eh, pues tienen que ser diferentes. Este NUC nos permite una introducción y además darnos esa, esa lista de chequeo. Para poder, pero yo recomiendo, si la institución puede eh, abordarlo, tener el material completo con toda la terminología eh, de e-learning, con toda eh, descritos bien cada uno de los eh, criterios. Yo creo que eso puede ayudar mucho. Muchas, muchas gracias, Ana. Eh, tenemos mucha suerte de que esté de que esté aquí Ana, como que como coordinadora del grupo, vamos, va a estar, vamos a estar, por cierto, no lo hemos dicho, pero podéis participar en directo por el, por el chat de YouTube eh, y luego dejaremos un, un espacio para atender a vuestros pues, comentarios, aunque no sean dudas, también pueden ser comentarios de temas que os gustaría tratar o, o bueno, ideas que os haya suscitado estar trabajando con esta versión de la norma, ¿vale? Y bueno, yo quería resaltar el carácter de la norma que nos sirve, bueno, no solo para ser conscientes de, de las cosas que nos faltan, ¿no? De lo malo que estamos haciendo, de las pegas que tiene el material que hemos seleccionado, sino o pues también para ser conscientes de, de las cosas buenas que estamos haciendo. Porque la mayoría, esto es como, como las, las nuevas leyes de educación, ¿no? Hay veces que... que Parece abrumador ¿no? todo lo nuevo que hay que hacer, pero ojo, es que muchas veces lo que se está haciendo es poner nombre a cosas que ya estábamos haciendo. ¿no? Esta norma lo que hace es darle nombre a aspectos que ya estábamos eh, contemplando, quizá de una manera eh, pues menos, menos exhaustiva, pero bueno, es una manera de motivarnos a seguir trabajando igual de bien que lo estamos haciendo en aquellos aspectos en los que ya estábamos acertando. Y es que, bueno, esta norma a la pregunta que, que responde en, en abstracto, en resumen, es si de verdad los materiales que estoy diseñando usando en mis, en mis, en mis clases son, son de calidad, ¿no? Esto de, de, de enfrentarnos a un examen como, como profesores, a los chavales siempre les, siempre les gusta, ¿no? Yo siempre les digo, ojo, ¿qué os pensáis? Que a mí no me evalúan, que yo no tengo que dar cuenta de lo que hacemos aquí. A ellos les gusta saber que, que nosotros estamos siendo evaluados pues igual que ellos, aunque sea muchas veces en forma de autoevaluación, ¿no? Por nosotros mismos. Pues bueno, eh, y esto de definirla al hilo de lo que comentaba, definir la calidad en enseñanza, pues tampoco no es nada fácil, ¿no? Cuando nosotros nos plantamos ante uno de nuestros materiales o de un material que hayamos solucionado, decimos, ¿esto es bueno o malo? Pues aquí es donde viene esta norma al rescate, englobando un total de 15 criterios, como, como habréis visto en el NUC, agrupados en varias categorías. Tenemos por un lado los criterios de calidad didáctica, los de calidad tecnológica, y los de accesibilidad. quizás los que más problemillas nos planteen, aquellos docentes que somos... Bueno, yo soy de la parte de lengua, ¿no? Aquellos docentes que somos más de la parte de letras son los de calidad tecnológica y los de accesibilidad. Para ello, ahí, eh, esta, esta, este NUC pertenece a una serie, ¿no? Tendremos más eh, otras, otras ediciones ¿no? que profundicen en ellos, aunque si, te, si habéis tenido alguna cuestión, alguna duda, sobre cualquiera de estos criterios que se tratan en el NUC, eh, ya os digo, eh, compartirlo en el chat o en el espacio de ayuda a los que estéis matriculados en esta edición y, y podremos verlo. Eh, no sé si Ana quiere añadir algo más de, al hilo de esto. Eh, no, efectivamente, únicamente recalcar mmm, qué es calidad. Eh, ¿Cuándo un material educativo tiene calidad? Bueno, de forma muy práctica, cuando es eficaz. Es decir, cuando realmente nos ayuda a enseñar mejor o aprender mejor. Y como muy bien ha dicho Elena, eh, medimos tres tipos de eficacias. Es eficaz desde el punto de vista didáctico. Es eficaz desde el punto de vista tecnológico, es decir, no, no se nos rompe el material a mitad de uso, no tiene enlaces que no funcionen, eh, no tiene un formato que si lo utilizo en una tablet eh, lo veo mejor o peor que si lo utilizo en un móvil. Y finalmente el último aspecto que ha destacado es eficaz respecto a la accesibilidad, es decir, todos podemos acceder al contenido de ese material, tanto si no tengo discapacidad como si tuviese algún tipo de discapacidad. Entonces, efectivamente, mmm, eh, yo creo que la norma, ha dicho Elena una palabra que es clave, mejorar. Yo creo que para mejorar no hay otra cosa que reflexionar sobre lo que hemos hecho, entonces, esta norma lo que pretende es ayudar a esa reflexión, guiar esa reflexión de forma muy sistemática. Como dice Elena, 15 criterios, los seis primeros para la didáctica, los siguientes para la tecnología, los siguientes para la accesibilidad. ¿no? Entonces, yo, que soy un profesor normal, lo que hago es coger mi material o los materiales de este NUP eh, y decir, bueno, pues voy yo a reflexionar a ver si mm, verdaderamente tiene una descripción didáctica. Vamos a ver si el contenido es claro, si está actualizado, en fin, todas las, todo, cada uno de los criterios. Entonces, esa reflexión que yo hago sobre otro material o sobre mi material, al final lo que va a hacer es que cuando yo cree nuevos materiales, ya lo tenga en la cabeza y ya sepa, anda, tengo que intentar que las ideas se distribuyan, que no es... Entonces, básicamente esa es un poquito la idea, o sea, que no es una idea complicada, aunque ciertamente algunos criterios son un poquito más difíciles de, de aplicar, pero, como dice Elena, ahí está para ayudar e incluso va a haber tres NUCs más, no sé Elena si vas a comentar eso, eh, va a haber luego NUCs que se van a centrar específicamente en la accesibilidad para ayudarnos un poquito más en esa parte, NUC específicamente en la tecnología y NUC específicamente, este es uno general, ¿eh? que nos da idea general, pero luego ya si queremos ya podemos profundizar en alguno más. La verdad que ahí el INTEF ha hecho un, un trabajo extraordinario. Sí, eso es. Sí, iba a comentar el específico de tecnología. Todavía no sé para cuándo está eh, agendado, pero dentro de poquito, en un par de semanas o así, creo que empieza otro de accesibilidad. Así que estad pendientes que Intef eh, tiene publicita muy bien eh, las distintas las distintas ediciones. Y nos comentaba por el chat eh, Marta Mazao eh, que si está tiempo de matricular. Sí, de matricularse en este NUC, sí. Eh, Marta, todavía estás a tiempo, quedan creo que un par de días o así, en el que todavía puedes, bueno, el tiempo estimado de trabajo, que lo iba a decir después, son unas tres horas. Así que aunque falten solo un par de días o un poquillo más de apertura del NUC, eh, sí, todavía, todavía estás a tiempo. Mira, justo los compañeros de, de Intef estaban diciendo, se cierra este viernes, no me acordaba muy bien. <ríe> y sí, estás a tiempo. Eh, luego repasaremos un poco al final los... Los aspectos más prácticos. El 8 de marzo comienza de accesibilidad y muchas gracias a los compañeros que están. Yo las fechas las llevo fatal. Tengo 18 avisos en el calendario para que me vayan saltando y acordarme de todo. Gracias. Y bueno, ahora que llegábamos y justo comentaban a esto de, bueno, estos aspectos son más complicados para ciertos docentes de ciertos aspectos, bueno, pues me gustaría daros a, a todos los que estáis aquí y a los que vean esto en diferido. Y a los que no lo vean nunca se lo, se lo doy en, en abstracto. Las gracias por hacer el esfuerzo de, bueno, de apuntarse a un NUC como este, que en principio, ojo, el título quizá traiga un poco menos que el de otros, que yo me he estado, he hecho bastantes NUCs de aquí del INTEF y, ojo, los títulos son muy llamativos, el de este un poco menos, pero bueno, en este el oro está dentro. El oro está sobre todo en, como decía Ana, en que esto nos va a permitir jo, seguir mejorando todos los días en como creadores y como usuarios de materiales educativos digitales. Y bueno, os quería comentar, según vamos avanzando, eh, cuál fue mi primer contacto con, con esta norma, que fue hace ya pues, cinco o seis años, que yo empecé a trabajarla como parte del equipo de un PIE, de un proyecto de innovación educativa, de los que financian las universidades y se suelen hacer en colaboración con centros de educación secundaria, eh, y el objetivo de, de este proyecto de innovación era crear una metodología para la enseñanza de segundas lenguas. Como muchos no, no seréis del campo, esto de segundas lenguas es bastante intuitivo, no son las lenguas que no son tu lengua materna. Entonces eh, nosotros estábamos diseñando una metodología innovadora que, para aprender lenguas que quería trascender a los super conocidos listados de conjugaciones verbales como los del latín ¿no? y de declinaciones y así conectar pues, el aprendizaje de la gramática con lo que los alumnos ya se traen de casa. Sabido, eh, que es que el significado de una frase pues, se construye a partir sobre todo de, del, del verbo, de los huequecitos que abre significativamente el verbo. Pues El verbo correr me pide una persona que esté corriendo, pero el verbo dar, por ejemplo, me pide más cosas, ¿no? me pide a alguien que dé, algo que se da casi siempre a quién se le da algo no, eh, pues con esta metodología además pretendíamos eh, conectar lo teórico con la percepción espacial, que es algo que, que comentaremos después como un aspecto positivo de los materiales, de los materiales educativos, es conectar distintas vías de, de percepción, no solo la visual, que es en la que solemos centrarnos con los materiales, sino pues en este caso la, la espacial. Y es que nosotros eh, planteábamos... Eh, formalizar, abstraer el contenido de una frase a partir de las piezas de un puzzle que el alumno podía manipular. Entonces teníamos un verbo que tenía sus huequecitos abiertos para anclarle ¿no? otras piezas de puzzle que eran sus complementos. Y con esto pues, parece ser que, que vamos descubriendo ¿no? que, que las lenguas, sobre todo las lenguas eh, con casos, las lenguas que se declinan, pues eh, cuesta mucho menos aprenderlas ¿no? que, con el, que con el listado tradicional de Rosa, Rose... Etcétera, ¿no? Os me extiendo un poco más en esto porque además de que, bueno, a mí me encanta esta, este grupo de trabajo, este proyecto que de hecho, bueno, lideraba Ana hasta hace algunos años que creo que lidera otro compañero, pero bueno, Ana sigue, sigue participando y es que se corresponde con el primero de los ejemplos, ¿vale? De recursos evaluados con la norma que tenéis en el, en el NUC con esta clase de, de alemán. Así que, bueno, si no si si no no lo habéis si no le habéis echado un ojo, os recomiendo que vayáis a verlo porque, bueno, yo es que, a mí es que me, me parece súper interesante porque participo, pero de verdad creo que para, para otra gente, incluso si no son del ámbito de la enseñanza de lenguas, pues puede resultar muy motivador también para enseñar cosas de otras disciplinas, ¿no? Incluso de la, de la biología, ¿no? Todo está, todo está correctado al final. Eh, no sé si, si Ana quiere comentar algo de esto. Nada, que efectivamente, que eh, verdaderamente cuando uno se mete en un proyecto, algo más allá verdad de hacer nuestras transparencias o nuestros apuntes de clase, pero cuando uno se mete más allá de un proyecto que además va a ser público, eh, bueno, ahí es cuando verdaderamente uno se siente pues tal vez más empujado. Pero no perdamos de vista que mm, los materiales que nosotros cre creamos mm, en la medida que podamos, sí que deberíamos compartirlos. Por eso el INTEF tiene un repositorio educativo digital que es Procomún, ¿no? donde nosotros podemos no reinventar la rueda, sino sencillamente alguien ha hecho algo que yo puedo utilizar, incluso que yo puedo modificar con su reconocimiento y volver a publicarlo. Bueno, en esta, esta idea ¿verdad? de reutilización para poder avanzar, es donde además eh, la, la calidad o los criterios de calidad pues todavía nos implican más, no, no, no los necesitamos más, por así decir. Muchas gracias Ana. Mira, estaban, estaban justo compartiendo, estaba viendo aquí en el directo un, un repositorio de recursos educativos de... Sí, ha vuelto. Muchas gracias. Este repositorio que tiene un montón de materiales que podéis que podéis explorar, vale, podéis buscar sobre vuestra disciplina, vale, es, un, es bastante mina de oro también. La mayoría de personas que han participado en el NUC, el recurso que han evaluado viene de aquí, vale. Pero bueno, por pues si alguno no lo conoce, eh, os lo comentamos, os lo reiteramos ahora. Y bueno, ahora eh, nos gustaría tratar un poquillo más el, el tema que hemos ido anunciando, que trataríamos aquí tanto en las redes como en el blog de, de Aprendiario, y es esto de qué realmente necesitamos o qué realmente debería aportar un, un material digital sobre el tradicional, ¿no? Sobre el tradicional libro de texto, porque. Jo, a veces los centros hacen el esfuerzo económico grande de ofrecernos, yo qué sé, tabletas y jo, a veces el, el, la escasez de tiempo e la, incluso la, la falta de, de formación que, que sufrimos algunos y la premura de, de todos los tiempos nos hace utilizar estas tabletas pues como visualizadores de PDFs, como si fuera el equivalente a ahorrar papel y bueno, el PDF me lo miro en una tableta. Pero jo, ahora, ahora Ana eh, ampliará más esto, pero los materiales educativos en papel ya tenían unas ventajas importantes que no podemos ignorar, ¿vale? Es lo mismo que, que os comentaba antes. Hay muchas cosas de las que hacemos o de las que hacíamos que realmente estaban muy bien. Eh, por ejemplo, pues el uso de materiales en papel... Eh, potencian el uso de más sentidos que los que los digitales en principio ¿no? que se centran más bien en la visión y en el oído porque involucran el sistema motor ¿no? el alumno tiene algo físico en la mano que puede abrir cerrar subrayar no estos aspectos se ha demostrado que redundan en el aprendizaje eficaz porque nos ayudan a, a indexar de manera eficiente y recordar lo que hemos aprendido y es que la, la transformación digital a diferencia de la digitalización Debería ser crear productos ¿no? que aporten un valor añadido al de los productos no digitales, que ya tenían sus cosas, buenos, sus cosas buenas. Perdón. Eh, y es que ahora, con, con todos los eh, recursos que tenemos, tenemos un, un potencial enorme, ¿no? un potencial que ya comentaba antes, que nos permite garantizar la accesibilidad, ¿no? Favorecer que, que el alumno aprenda de manera autónoma todo esto en lo que nos van haciendo hincapié las nuevas leyes y las notas nuevas, en que ellos puedan llevar a cabo un aprendizaje significativo, que se puedan adecuar ¿no? a los distintos ritmos de, de aprendizaje de los alumnos como profesores pues a ver, llegamos hasta, hasta donde llegamos, ¿no? Porque somos una persona a veces contra, bueno, no contra, que eso queda muy mal, somos una persona frente a 30 alumnos. Joder, el alumno ideal al que se supone que damos clase no existe, en realidad nosotros damos clase a 30 personas. Es imposible, materialmente imposible, que nos adecuemos en cada sesión a cada uno de ellos, pero los materiales digitales nos ofrecen una suerte de superpoder que nos permite pues, que, bueno, cada uno, que cada uno avance a su ritmo, ¿vale? llevar pues, una, una, un registro ¿no? de, de su avance, poder adecuar eh, los distintos materiales al camino que ellos incluso decidan seguir ¿no? para aumentar la motivación y es que me gusta a mí me gusta muchísimo una frase que, que suelen que suelen atribuir a las pelis de spider-man de spider-man pero que en realidad parece ser que la dijo Roosevelt que un gran poder conlleva una gran responsabilidad no es que ahora tenemos una potencialidad gigante con la con la digitalización y tenemos que aprovecharla bueno ya es una, un buen aprovechamiento, ¿no? Dejar de <ríe> imprimir tanto papel si, si no es necesario, pero, jo, ¿qué, ¿qué aportamos de más frente a los libros de texto, frente a los materiales impresos? No sé si Ana quiere comentar algo sobre... Nada, no, creo que está perfectamente dicho. Es decir, eh, cuando yo hago un material, mmm, claro, yo siempre pienso frente a este libro, por ejemplo, ¿eh? Eh, donde los autores han estado de un año reflexionando, pensando que lo harán, pues yo que sé, mejor que yo, ¿qué puedo aportar yo? Oye, puedo aportar mucho porque puedo aportar otra manera de entender o de ver los materiales, puedo aportar eh, eh, como ha dicho Elena que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de inconveniente dejen de tenerlo porque claro, la tecnología, madre mía, cómo ha ayudado en ese sentido. Eh, por ejemplo, personas que son más lentas en el aprendizaje, eh, bueno, pues mmm, si yo, mmm, aparte de mí, la clase que yo imparto presencialmente, ¿verdad? Pues coloco una videolección, eh, pues esa persona puede repetir la clase tantas veces como lo necesite, ¿no? Ya no está restringido solo a mi clase, ¿no? Tiene esa posibilidad de videolección. Entonces, efectivamente... El mundo, el mundo digital es un complemento potentísimo para ayudarnos, eh, a, a, ayudarnos a enseñar y a los alumnos a ayudarles a aprender. Entonces, poquito a poco, partiendo de nuestra experiencia que es valiosísima, ¿cómo puedo ir añadiéndole capas que, que cada vez lo, lo hagan más eficaz? Esa es también como parte de, de la reflexión que no es, que no es fácil. Muchas gracias, Ana. No sé si hay alguna dudilla por aquí pendiente. Me parece que hay intervenciones eh, interesantes, ¿no? Nada, nada. Están con unos comentarios súper interesantes, personas que están trabajando en materiales educativos. Hay una recomendación de un trabajo de recursos educativos en abierto. O sea, que lo que hay es una acerca de esto, pero de momento no hay preguntas. Animamos de todas maneras, si alguien tiene alguna duda concreta, si no, también lo puede hacer en el NUC, ¿no? Elena, más adelante. Sí, en el espacio de ayuda, ahora iba a pasar ya a los aspectos más prácticos, y, eh, pero sí que eh, Marta Robert preguntaba por aquí, ¿no? Eh, una pregunta que ah, me ronda para el doctorado. Ah, tienes razón, sí, sí. ¿Cómo acercamos al alumnado al que enseñamos a diseñar tecnologías situadas... Eh, ah. En esta norma, sí, sí, sí, sí. Mira, Elena, eso se puede, si te parece. Al final. Se le, ¿eh? se le puede comentar mmm, que la, la versión además en abierto, esto está muy bien, la versión en abierto que, que estamos utilizando en este NUC tiene una versión para el alumno. No sé si se refiere, Marta, exactamente, pero tenemos una lista de chequeo para el profesor y una lista de chequeo para el alumno. Súper interesante que el profesor vea la lista de chequeo para el alumno porque le puede ayudar a que el alumno incluso le evalúe sus materiales y además también enseñar al alumno cómo, eh, o sea, cómo juzgar ¿no? o cómo encontrar materiales que sean de calidad. Además eh, también para crear un material digital. Además también yo sé de experiencias de profesores que efectivamente han utilizado esa, digamos, esa, ese perfil del alumno para poder luego hacer las encuestas, ¿no? encuestas pues, acerca de cómo han funcionado los materiales educativos, etcétera. Es decir, que nos sirve para, para eso que estamos diciendo, que el alumno aprenda a crear y a buscar materiales de calidad, que el alumno nos ayude a encontrar cuáles son los puntos débiles o fuertes de nuestros materiales. Eh, entre otras muchas cosas. Ahora, el perfil del alumno es más sencillo que el del profesor. ¿eh? O sea, están, ya lo veréis eh, si lo encontráis. Mmm, vamos, si lo buscáis ahora os dejaré, mira, os mando ahora por el chat eh, un, un enlace. Genial, muchas gracias Ana. Y al hilo de, de otra, otro comentario... Que planteaba María Jesús Flores sobre cómo crear un material digital, ah mira justo acaban de compartir les estaba comentando por, por nuestro chat que una de las herramientas que, que os he recomendado por, por, el, por el espacio de, de ayuda es esta de Excel Learning que si no recuerdo mal desarrolla el propio, el propio Intef, el mismo que, que lleva estos, curs, estos, estos MOOC y es un editor de recursos educativos interactivo eh, es verdad que tiene muchísimas opciones, pero incluso si no controlamos mucho de tecnología y queremos hacer una cosa bastante básica, con una página principal, los subapartados, incrustar vídeos, no nos va a llevar demasiado tiempo. Tiene una potencialidad enorme de, de desarrollo de materiales complejos, pero sí que os quería eh, decir que no le tengáis miedo una vez que, que estéis empezando a usarlo, porque para hacer... Cosas básicas en cuanto a tecnología es muy muy muy accesible y luego también nos abre nos abre el camino a poder hacer cosas muchísimo más complejas, hacer recursos más interactivos, cuestionarios con distintos tipos de retroalimentación, es una herramienta muy muy interesante y de hecho yo la he estado usando, tampoco soy experta en ella, ni este que es, es sobre ella, pero si algunos animáis en el tiempo que queda de apertura del espacio de ayuda y tenéis alguna duda os animo a a que me la planteéis, vale, por el espacio de ayuda, porque puedo podemos intentar ayudaros con lo que con lo que nosotros podamos. Elena, vale, no que... sé si ¿quieres alguna pregunta más? O la dejamos. Eh, preguntan... sí. Bueno, es muy rápido. Que no, sí. sé, no dice no sé si, en el, si, si, de, si Excel Learning eh, se profundiza en, en este NUC. Eh, porque dice que la conoce pero no la entiende, no sé si quieres comentar que en este noob no, pero que hay, creo, en, el, es que nos diga, pero creo que hay un noob de Learning. Sí, me suena que sí hay y de todas maneras la documentación está bastante clarita y ya os digo, si de aquí a que se cierre el espacio de ayuda os surge alguna duda en particular, yo os puedo echar una manilla con ello. Nos comenta Marta también que muchas gracias, muchas gracias a vosotros, de verdad estamos encantadas de estar aquí compartiendo experiencias. Eh, yo es que voy directa a quienes crean material tecnológico digital mediante la informática, son los alumnos. Y comenta Marta que plantean un reto también al implementar formas de trabajo colaborativo, no unidireccional, curando contenidos de calidad, sí, Claro, la, a la hora de seleccionar contenidos también tenemos que tener en cuenta su calidad. Por estar las, los materiales en una plataforma no se garantiza nada. Muchas veces pensamos que, que sí, ¿no? que por estar en determinado sitio son un material que cumple con todos los estándares de calidad y muchas veces pues algunos de ellos flojean. Ah, con ganas de entrar al NUC, no? pues nada, encantadas de que, de que participéis. Eh, formatos cómo se guarda eh, creo que os referís a Excel Learning los formatos de exportación nos permiten exportar directamente a una página web, ¿vale? para que el alumno pueda acceder a nuestro material desde, desde un navegador, pero también nos permiten exportar a, a un tipo de formato que se puede importar desde Moodle, ¿vale? que es el estándar tanto en la Complutense creo que en la mayoría de las universidades como en, en secundaria, ¿vale? nosotros tenemos nuestras aulas virtuales están sobre Moodle y Excel Learning nos permite exportar un paquete SCORM que se puede importar desde Moodle, ¿vale? Desde Moodle se puede acceder a, a ese formato. Y comenta otra duda por aquí, María Jesús Flores, dice que si podemos acceder a la norma sin pago, a la versión simplificada sí, pero a la completa comentaba Ana antes el, el coste, que no era muy alto, ¿no? ¿Verdad, Ana? Voy, voy a mirarlo ahora, es en torno a 100 euros, el ciento... Pero vamos, a lo que se puede acceder es lo que tiene publicado el INTEF y lo que está en el enlace que he mandado, que es la herramienta de evaluación, ¿eh? únicamente. Lo que es la norma completa, no, la norma completa eh, hay que acceder a ella a través de la página de UNE, que bueno, la, han, la, hemos, la hemos puesto hace un ratito. Vale, muchas gracias. Comenta Marta que el alumno puede reflexionar sobre su proceso de aprendizaje por el camino, efectivamente, ¿no? Esta competencia de aprender a aprender tan útil, porque los profes somos ahí y tenemos que ser cada vez más acompañantes, ¿no? Porque el alumno con quien está siempre es con su cabecita misma. Y su cabeza tiene que aprender a, bueno, de lo que hay en el entorno, pues a abstraer sus, sus conocimientos, ¿no? Muchas gracias a todos por, por participar. Si os parece. Eh, voy a comentar ahora algunos aspectos prácticos del NUC, por si alguien de los que está aquí todavía no se ha, no se ha apuntado. Eh, voy a compartir mi, mi pantalla, ¿vale? Eh, vale, la veis aquí ahora ya. Bueno, eh, en primer lugar, en el apartado de novedades, en, este, en esta pestañita a la que os lleva normalmente el NUC, nada más lo abrís, eh, pues la vamos actualizando en función del momento del NUC en el que estamos sobre pues, lo que es relevante en ese momento. Por ejemplo, ahora tenemos sobre todo pues, publicitado este evento de facilitación. En unos días pues seguiremos publicando retos finales. ¿Sabéis que, que una vez que habéis... Eh, completado vuestro reto final, tenéis la opción que ahora mostré a algunos de compartirlo públicamente. Pues, seguiremos compartiendo algunos que nos hayan parecido, muchos nos han parecido interesantes, ¿vale? Pero compartimos algunos que nos pues que nos parezcan especialmente vistosos o llamativos para, para tener por aquí. Además, aquí, bueno, os, os solemos poner alguna información extra que va un poquillo más allá del contenido del nuc Como os comentábamos, el uso de esta herramienta, porque siempre... Siempre decimos, ¿esta norma sirve para los materiales que, que selecciones de internet o para los que tú crees? Y decís, pues, ¿cómo los creo? Pues, bueno, aquí tenéis eh, una de las herramientas para mí más recomendables para hacerlo. También os enlazo eh, un, un recurso que sirve, bueno, para estos criterios que nos cuestan un poquillo más, como los de accesibilidad, pues, una herramienta que nos ayuda a, a su evaluación. Y, bueno, tenéis aquí, pues, una especie de, además de la hoja de ruta de dónde estamos en el, en el NUC, pues, una serie de enlaces, ¿vale?, con el hashtag del, del NUC para que podáis eh, tuitear en, en Twitter sobre cómo vais, sobre las ideas que os ha suscitado, sobre, bueno, sobre lo que queráis. Y también un enlace a un tablero de Pinterest, bueno, donde vamos poniendo, pues, pines en, en materiales e infografías que, que nos parecen interesantes. Para, para este NUC. Y bueno, aquí en la pestaña de actividades ya sabréis los que hayáis hecho el NUC que tenéis. Bueno, yo estoy en la parte justo de, de los ejemplos, en el que tenéis, veis, este primero es sobre, sobre lo que os comentaba de esta, esta aproximación al aprendizaje del alemán más visoespacial que, que basada en listados. Si empezáramos desde el principio, ¿vale? Se van tratando pues cada uno de los criterios de la norma. Eh, lo más importante, logísticamente, es que cuando, cuando hayáis eh, llegado hasta el final, ¿vale? además de una, de una autoevaluación y de una serie de ejemplos, tendréis vuestro reto final. ¿vale? La opción de completar este reto final. Eh, básicamente, como ya hemos ido adelantando antes, el reto final de este NUC consiste en escoger un material o crear uno os recomendamos que lo escojáis, el objetivo de este NUC no es la creación del material y eh, su evaluación de acuerdo con la norma de la que trata el NUC, esta norma 7.1.3.6.2, un nombre poco llamativo, pero es la norma que, cuyos criterios hemos estado viendo anteriormente. Eh, después de completar esta evaluación, tenéis una tablita para hacerlo, tendréis que autoevaluar vuestro trabajo y después evaluar el trabajo de dos de vuestros compañeros, ¿vale? De acuerdo con pues con una rúbrica que, que os ofrecemos. Eh, es importante y conecto con esta pestañita, ¿vale? En la pestañita retos finales eh, los compañeros que lo han decidido comparten públicamente eh, su reto, es importante que el enlace que facilitéis sea público, ¿vale? Aquí veis que la mayor parte de los enlaces son a Drive, ¿vale? Hay gente que ha compartido por, por otras vías, ¿vale? Siempre tenemos que, que preocuparnos de que el enlace lo puede abrir cualquier persona, porque si no, la persona que nos tenga que hacer la evaluación por pares no va a poder acceder a nuestro recurso. ¿Veis, por ejemplo, este, esta compañera? Bueno, creo que es Patty. Eh, su recurso, pues sí es accesible, ¿vale? Tenemos permiso para acceder a él. Ahora no es, solo estoy compartiendo una pestaña, <ríe> perdonad, pero bueno, si os metéis en el nube comprobad que el último que está subido se puede acceder a él, pero otros no lo tienen abierto. Y ahí tenía yo una captura de pantalla, no sé si podemos compartirla, vale. Eh, yo os voy a comentar cómo se hace en Google Drive, si alguno queréis hacerlo en otra, en otra plataforma de, de compartir documentos en la nube os puedo también echar una mano por el espacio de ayuda, pero en Drive es sencillísimo, ¿vale? Subís el fichero que queráis compartir, como ahí en la captura se ve que tengo yo subido el nuc final barra baja del olmo, y con, haciendo clic derecho tenéis que darle a la opción de compartir. Eh, depende de vuestra configuración, normalmente por defecto está puesto, como veis en la capturilla de abajo, está puesto restringido, ¿vale? Tenemos que darle a compartir con cualquier persona el enlace, ¿vale? Si pulsáis ahí y después le dais a copiar el enlace, que está la opción a la izquierda del botón de hecho, ese enlace es el que tenéis que compartir, ¿vale? Ahora volveréis a ver mi pantalla en unos momentos y este es el enlace pues, que ha compartido, por ejemplo, eh, esta, esta parte. Mira, justo se ha enviado otro, otro recurso hace nada. Pues la mayoría lo habéis hecho correctamente, ¿vale? Eh, si no, podéis escribirnos en el espacio de ayuda, ¿vale? Y podemos deciros cómo, cómo solventarlo. Otro problema que he visto con algunas personas, que también se ha comentado por el espacio de ayuda, es que han puesto un enlace compartido públicamente correctamente, pero no está, en la primera parte de la tabla os pedimos el enlace al recurso que estáis evaluando, muchos os habéis olvidado de, bueno muchos, algunas personas se han olvidado de, inclu, de incluirlo, entonces la persona ve vuestra evaluación pero no sabe qué estáis evaluando, entonces bueno, Pueden entender vuestra buena fe y decir, Va, esta persona está evaluando algo con sentido con esto, pero lo ideal es que comprobéis, ¿vale? Antes de enviarlo, que estéis enlazando el recurso de Procomún o del repositorio que sea, que vayáis a evaluar. De todas formas, no quiero que esto quede como una bronca que he hecho porque la gran mayoría de la gente haga, tiene bien puesto el enlace y además quien no lo tenga, pues simplemente lo solventa y ya está. No tenemos ningún problema en, en volver a a reiniciaros la tarea si, si vosotros no conseguís eh, arreglar el asunto del enlace, ¿vale? Y ya os comentaba antes, bueno, aquí tenéis una serie de enlaces a, al blog Aprendiario, donde, ¡epa! en este enlace del blog Aprendiario, pues vais a, a la página del INTEF donde se van publicando una serie de posts relativos a los NUC, pero también a, a otros asuntos, y lo más importante, el espacio de ayuda, Vale, donde veis, os eh, abrí un hilo que la verdad es que agradezco un montón a la gente que estaba participando, presentándose, pues para que comentáramos un poco qué nos había suscitado el curso, nuestro perfil, bueno, un poco lo que quisierais. Tenéis aquí otro hilo que os cree sobre diseñar materiales con Excel Learning que podéis aprovechar para publicar si tenéis alguna cuestión puntual. Yo os podemos echar... Una manilla, aunque no sea el objetivo, pues, bueno, yo estoy encantada de ayudar en lo que pueda. Y podéis crear vosotros, por supuesto, las discusiones que sean con, con las dudas que, que tengáis o, o directamente iniciar una discusión, no hace falta que sean preguntas. Puede ser, me apetece comentar mi experiencia con la norma en, con mi grupo de clase. Pues, perfecto, estamos <ríe> todos encantados, ¿vale? Y, bueno, con esto termino, así dejamos 15 minutillos para lo que haya ido surgiendo. Y para que Ana comente si quiere algo más. No sé qué ha ido pasando por el chat. Nos preguntaban sobre los NUC, cómo es la serie de NUCs, qué trata cada uno. que está, sí, sí. Yo creo que está respondido, a no ser que haya algo que no... Marta nos lo preguntaba, que no sí. esté claro... Mira, comentan del INTEF que en este primer NOC se presenta la norma de calidad, ya veis que muy resumidita, ¿no? con estas tres categorías de criterios de eh, contenido, de accesibilidad, tecnológicos, y en el, segundo, en el siguiente que va a haber, el que empieza el 8 de marzo, nos centramos más en la, en la accesibilidad. Vale, Os animo a que, a que os apuntéis. En ese creo que también estaré yo de, de facilitadora, así que estaré encantada de atenderos por el espacio de ayuda. Y nos comentan que el tercero, eh, se centra en los criterios para la eficacia tecnológica y el cuarto sobre la eficacia didáctica. Hay uno de cada. Y Elena, te sí. pregunta si sí, Marta también, eh, bueno otra compañera Marta, eh, sobre el Google Site, si puede ser eh, el, como recurso. Si puede ser eh, Google Site No sé qué recurso. es Google Site. La verdad. Eh, ver. ¿O es para compartir? Google Sites, inicio de sesión. Sí, yo creo que es. Que... Ah, ah, es por... un workspace ah, colaborativo, ah, sí. Eh, entiendo que os referís para compartir el recurso. El recurso. O sea, sí, no conocía este sitio lo siento, pero si queréis eh, aseguraros en el espacio de ayuda, ponedmelo y yo le doy clic y le digo, se abre sin problemas, ¿vale? Perfecto, porque no lo conozco, la verdad, entiendo que no hay problema. De todas formas, un truquillo, yo lo que hago muchas veces para saber si mi enlace es realmente público, si dais clic derecho en vuestro navegador y le dais a iniciar sesión de incógnito, <risa> nueva ventana de incógnito, ¿vale? En ese modo, es como si no estuvierais logueados, porque si es Chrome estamos logueados con Google, en Firefox estamos logueados. Ahí es como si estuviera iniciándose así una persona en otro sitio. Si os funciona el enlace ahí, en principio debería funcionarle a cualquier persona, ¿vale? Pero ponedmelo, si tenéis una cuestión, yo contesto bastante rápido, ¿vale? Por el espacio de ayuda, ponedmelo y yo os lo confirmo en el momento. Y comentaban otra cosa, ¿no? Por... ¿Es de Blogger? ¿Se acepta también? Eh, sí, sí. Eh, de Blogger sí lo conozco. Eh, he abierto además algunos enlaces de allí, que sin problemas, si, si están compartidos públicamente. Perfecto, Marta. Si quieres, eh, no sé si este mismo usuario es localizable eh, con tu cuenta de, del NUC, pero escríbeme si quieres por el espacio de ayuda y te lo pongo. De todas formas, eh, no os agobiéis por los tiempos, porque podéis estar agobiados, ¿no? El NUC termina el viernes, no va a dar tiempo a que me hagan la evaluación por pares. Si alguien se queda colgado de la evaluación por pares, se la voy a hacer yo, ¿vale? Como facilitadora, nadie se queda eh, sin, sin insignia, sin terminar el curso por los tiempos. Así que no os preocupéis que todavía estáis a tiempo de mi enlace no funciona, tengo que arreglar esto, ¿vale? No hay problema. Y comentaba Marta por aquí, ¿no? A mí lo que no me queda demasiado claro es cuántos... Ah, vale, ya está contestado eso. Perdona, que voy un poco tarde, como estaba... Vale, soy Patilú, en la rúbrica también está el enlace del recurso evaluado por si no lo agregaron en el primer paso. Vale, perfecto. Pero a lo que tiene acceso la gente es a lo primero a vuestro PDF, así que tiene que estar en el primero, si me matriculo mañana tendría prórroga si te matriculas mañana sigue sigue estando abierto hasta el viernes, pero no lo dejéis para el último momento, esto como a los chavales en clase, luego surgen problemas de última hora, aunque bueno como son tres orillas de tiempo estimado malo será, como dicen en Galicia Dice ah, no que prórroga, no hay prórroga. Se cierra el viernes. La, la jefa dice que no hay prórroga, se cierra el viernes. Este Elena, yo también quería sugerir una cosa, si a lo mejor si es posible, en, el, vamos, en ese espacio de foro que tenéis en el NUC, también podría ser bueno que si ven que hay algún criterio especialmente difícil que no entienden de comprobar, sería muy interesante que nos lo pusieran. Eh, pues no sé, el criterio 13, bueno el 13, a ver el, el 13 no, pero el 12, sí el 12 probablemente sea muy difícil de entender, ya lo sabemos, pero bueno que podría ser bueno para recoger ese feedback si a ellos no les parece mal. Sí, nos viene genial. De hecho, siempre estoy diciendo, he repetido un montón de veces, usad el espacio de ayuda para consultar, pero jo, el espacio de ayuda nos sirve también a, a nosotras porque creo que fue una compañera quien nos dijo que de uno de los recursos de ejemplo no habíamos puesto cuál era el recurso que estábamos evaluando, que antes... Parece que se levantaba un poco el dedito de bronca, pues a mí la primera, ¿no? Que, que faltaba qué recursos estábamos evaluando. Este de el segundo de los ejemplos, el de biología. Faltaba enlazar, ya lo, lo compartieron las, las compañeras de eh, técnicas. Así que eso, como decía Ana, comentadnos con qué, con qué apartados de la norma, con qué criterios tenéis más problemas, aunque lo hayáis conseguido al final entender, pues cuál os ha suscitado más dudas o lo que sea. El feedback nos viene, nos viene muy bien. Y, y Elena, es importante decir que efectivamente en este NUC no hay prórroga, pero que el próximo lunes empieza el de accesibilidad. En realidad los otros tres... ...es este NUF pero profundizando más... ...entonces yo creo que nadie se queda sin... ...efectivamente nadie se queda sin, sin, sin entenderlo... no ...y sin entrar en ello. Sí. El día 8 empieza el 8 de marzo miércoles me parece. Y no, este lunes, otra... este lunes, este lunes ah. que es 27. Este lunes. Ah, la inscripción, ah, que tienes razón, la inscripción... ...luego es verdad que ah. empieza... Es. vale Así poniendo... que Marta si no te da tiempo... Pues tú entra y haz lo que puedas, pero si no, lo hecho te va a servir para el siguiente, que, que es el de accesibilidad. Perfecto, pues no sé si hay fechas de inicio para los siguientes, no, sí, en este mismo chat eh, lo ha compartido el usuario de, de Intef, ¿vale? El inicio, bueno, la matriculación empieza antes, pero el inicio del de accesibilidad es el 8, el 8 de marzo, el día de la mujer justo, ¿Y cuándo empezaba el de contenidos? ¿Estoy buscándolo? No, es, es nos dicen el INTEF que hay fechas estimadas para los otros ah, datos que quedan. Ah, vale, ok, pues muchas gracias. Mira, la, lo ha puesto final, final de abril, mira, está ahí puesto. Perfecto, pues animaos, si esto os ha parecido interesante, en eso os vamos a poder seguir compartiendo y, bueno, pues profundizando más en, en los aspectos de... De cada uno, no sé si quería si quieres comentar algo, Ana, estaba viendo por el chat que estabas comentando algo de una experiencia europea con la ah, había un uno de las asistentes que están trabajando en crear materiales educativos desde México eh, para el sector sanitario, y efectivamente este tenemos la experiencia de un proyecto europeo donde en eh, cinco países se trabajó en la elaboración de unos materiales sobre eh, sanidad y sostenibilidad. Eh, un, un proyecto precioso, ahora mismo no tengo aquí los datos, pero ya le he dicho al compañero que me escriba eh, y que le mando yo el contacto de la, de la IP, de la directora aquí en España, los materiales, son verdaderamente fantásticos y se crearon desde el primer momento aplicando los criterios de, de calidad, con lo cual la verdad, vamos, la experiencia de ellos es que ganaron mucho tiempo, eh, porque claro, ya teniendo todos claro lo que había que hacer y cómo, lo había, que hacer, cómo había que hacerlo, eh, para ellos fue mucho más sencillo y el resultado fue muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Aquí también hay una cosa, Elena, que si me dejas comentar, la norma lo que sí que ofrece son efectivamente unos criterios de eficacia, de calidad, pero cuidado, unos criterios básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto es como, un, imaginemos que nos ponen un cuadro y nos dicen, este cuadro es de calidad, bueno, todos sabemos que hay como unos principios básicos o unos criterios que tiene que cumplir cualquier obra de arte para que sea buena, para que sea de calidad, pero es que luego hay otros que son totalmente subjetivos. Esos no los cubre la norma. Quiero decir que por encima de la norma, eh, la norma es lo básico, básico, sobre luego lo que se construye, pues otro tipo de criterios que probablemente sean más subjetivos de creatividad. Hay materiales que nos llegan mejor a unos que a otros. ¿no? Bien, eso no está en la norma. ¿vale? En la norma solo está lo que objetivamente podemos decir que va a construir un material de calidad. Tengámoslo eso en cuenta. Es decir, la eficacia total no la cumple ni muchísimo menos, ¿eh? pero sí al menos lo básico, lo que no debe faltar. Muchas gracias, sí. Además, eh, bueno, aparte de que comentábamos que esto es lo típico, ¿no? De cada maestrillo tiene su librillo, no solo que el material, la calidad del material en último término sea un poco subjetiva depende de los gustos del alumno ¿no? y, pero también depende de lo que más nos, nos encaje como, como docentes no si a nosotros eh, si nosotros sabemos llevar muy bien un material de cierto tipo un material que, que sea más visual pero a otra persona no le cuesta mucho llegar a, a ese ámbito de, de la percepción pues esos materiales aunque sean de una gran calidad pues ese profesor los llevará un poco peor, ¿no? Tenemos siempre que adaptarnos, aparte del alumno, a nosotros como, como docentes, aunque deberíamos, pues bueno, aprender a, a variar. Sobre todo yo creo que lo importante con los materiales es ofrecer modos de acceso variados, ¿no? Distintas maneras ¿no? De, de acceder a los aprendizajes. Eh, comenta por aquí Aurora, perdonad, no encuentro el enlace al cuestionario sobre materiales que ha enviado Ana, no sé. ah, sí, al, al, al, el, el de los ePrints, creo que está un poquito más arriba, no sé si el internet... Ah, mira, aquí sí, yo lo estoy viendo, ePrints, UCM... Sí, básicamente ahí lo que está es eh, el, la, el test de evaluación de calidad del profesor, que se llama el perfil del profesor y el perfil del alumno, están los dos, los dos perfiles. ¿eh? El del profesor es el que está en el NUC, o sea, ese es el que tenemos y el que estamos utilizando... Y lo que sí que faltaría es el del alumno. Muchas gracias, Ana. Pues no sé si queda, no queda nada pendiente, ¿no? Por el chat, que andaba un poco... No, que yo haya arriba. visto, ¿no? Eh, y si queda que nos vuelvan a escribir <risa> antes de cerrar. <risa> Vale, pues nada, reitero el agradecimiento, bueno, hablo no solo de mi parte, ¿no? Como de parte de la educación en general, ¿no? Reitero el agradecimiento por vuestro interés en, en seguir mejorando y ya os digo, están compartiendo ahora el tablero de, de Pinterest, podéis eh, consultar ahí los pines, contactar, o sea, tuitear con el hashtag, recordamos, eh, hashtag educaridad, eh, me tenéis en, en Twitter, a mí, ahí está el Twitter, es arroba yo barra baja del Olmo, eh, podéis citar al Intef en vuestros tweets, que estará también encantado de, de comentar lo que sea y nada, quedo, quedamos pendientes por el, por el espacio de ayuda de, de lo que os surja. Muchas gracias Marta a, a vosotros. ¿Quieres decir algo para cerrar, Ana? ¿O... Nada, gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro interés y nada, ánimo a por ello, que nos va a quedar unos materiales cada vez mejores.